Bienvenidos a Taller de Corte y Corrección. Esto no es una clase para los que están eh, escuchando este, este programa. Eh, es una respuesta a una pregunta que todavía ignoro. No tengo la menor idea de qué va a preguntar. Bueno, te, me bueno. tu este agradecimiento. Está todo bien, la verdad que para mí, como digo siempre, mi trabajo es un descanso. ¿no? Así que me, me, ya que estamos en cuarentena, nos podemos dar un ratito para responder a tu pregunta. ¿Cuál era? La verdad que es genial. Bueno, eh, a ver, entrando en contexto, ya que es lo que siempre decís: que lo que va a. Darles en... eh, entrando un poquito en contexto, eh, eh, vos siempre recomendás las lecturas, la lecturas de, de grandes autores, como para este, aprender. Siempre decís que no somos gente normal, sino que tratamos de ser escritores y leemos de una forma diferente, ¿no? Para aprender. Este, bueno estuve haciendo eso y agarré una novela que tengo por acá, este, no sé si la conocés, se llama Victoria entre las sombras. Correcto, este, me, suena. me suena de alguna parte. La, la, la tomé como, como un libro de texto ya, no, porque ya la había leído antes, ¿no? Este, ah, no. como para, para ver eh, eh, qué me llamaba mucho la atención. Ajá. dentro de lo que me llamó la atención, dentro de lo que llamó la atención fueron las descripciones que haces. ¿sí? Eh, hay descripciones de de, de de todo tipo de locaciones, de personas, no sé los nombres de todo eso, no, cada uno tiene su nombre, de la personificación, la, este, pero lo que me llamó mucho la atención fue eh, el detalle que le pones a locaciones, por ejemplo cuando Victorio, este, el chico sale con Victoria, que se van y cómo describís el barrio este, cómo, cómo detallás por las cuadras por las que van eh, el, eh, la lagunita esta que estaba toda podrida eh, me llamó mucho la atención y lo que lo, la pregunta en sí es, este, vos cuando escribís eso eh, lo que hace Perdóname, eh, su, perdóname sí. doctor, no me subí, por favor, con el disco rígido. Sí. No sé por qué se me quedó abajo. Bueno. Así vemos en, en detalle la novela que la, la, la tengo en un archivo, desde luego. Ah, ¿Qué me decía? Que eh, eh, eh, eh, en esas locaciones. Yo, yo, como lector, me sentí eh, caminando por esa calle. Y justamente oh. la, es, esa es la idea. Entonces, lo que, la, la, lo que yo quería preguntar es, eh, eh, es ¿esos lugares los imaginaste? ¿los viste? ¿los investigaste? ¿entendés lo que te que pregunto? Eh, ¿cómo, ¿cómo llegás a esas descripciones? ¿si fuiste al lugar? ¿estuviste en el lugar? ¿si investigaste? ¿no sé? ¿o si este, imaginaste cada parte y, y, y la inventaste? ¿sí? Porque, a, a ver, complemento es, en la primera parte, cuando ellos se van y están en la playa y van por las calles de los pescadores, este, por la lagunita, eh, uno va por ahí, lo que voy caminando por ahí. Sin embargo, en la, en la última parte, viste cuando describís el, el lugar este el que está abandonado. Sí, el parque de diversión. Cuando, cuando el, el parque está abandonado. Eh, yo ahí me perdí un poco, está bien, seguramente porque la acción es lo que manda. Eh, la, al, al ser la acción lo que manda, no la descripción por ahí está un poco de más. Un poco es como que no estaba en esa locación, realmente. pero me llamó mucho la atención que al principio sí. Entonces quería cuáles son los recursos de que, que podemos disponer para poder... Este, hacer un, un, una descripción ¿no? tan, tan, este, viva, tan viva, tan este, llamativa, digamos. ¿no? La página 18, por ejemplo, está, eh, empieza con la, con la descripción de cuando empiezan a andar por la calle. Sí, pero fíjate acá en el capítulo 23, dice, lo sí. tiene en el, lo, tienen el texto todo frente así, ¿no? Sí. Hola muchachos. Eh, sí, sí, eh, sí, lo, lo tenemos enfrente. Sí. Ah, sí, Marcelo. Listo. Entonces, ahí está Fabián. Hola, Fabián, ¿cómo te va? Ya en el battery pasamos al lado de algunas casas todas abandonadas. Tal como me había dicho Vicky, nadie quería vivir cerca del Castillo del Terror. Los únicos que querían vivir cerca del Castillo del Terror eran Palmira y su banda de psicópatas de mente. Según los Pinoaga, los Darkies duermen tirados en un galpón directamente en el piso. Duermen de día y vestidos, que jamás se bañan y todos unos encima de otros. Le dan al Paco y al vino hasta que cae medio muerto, sucio de mierda. ¿Y Victoria? ¿La habían puesto a dormir así, encima amordazada? Los chalets que dejábamos atrás tenían destrozados los vidrios ventanales y a las puertas y los portones los habían cargado con candados y cadenas. Igual que los carteles de enventa, venta, los candados y las cadenas estaban más oxidados que un barco Me adel Más adelante vi un par de enormes jorobas en medio del escampado. Las linternas nos mostraban que se trataba de autos, mejor dicho, se trataba de cadáveres de autos y hasta las ruedas les habían robado. Están de destruidos, ni pude saber de qué marca eran. En cuanto a los chip de los Darkies, ni rastros. Bueno, hay también un esmero en la, en la descripción, en los elementos. ¿no? Eh, digamos, todo de, depende de, de, también de la atención que ponga el lector, lo, lo que sea, uno deja este tipo de marcas para que eh, el lector rearme todo en su cabeza. Esta es una zona nocturna en la novela, y quizá las zonas de sol, el, el, con los ojos de la mente, uno los ve un poco mejor. Eh, pero la pregunta tiene una arista que tiene que ver con el tema autobiográfico. Esta chica Victoria, en una primera versión de la novela, se llamaba Víctor. Eh, ¿Por qué? Porque ese justamente era el, el nombre de un amigo muy pobre que yo tenía cuando iba de vacaciones a la casa de Mar del Plata de mi abuela. Eh, nosotros nos quedábamos vacaciones prácticamente durante el, el gran parte del verano y yo me había hecho amigo de un pibe que era muy pobre ¿eh? y que se llamaba Víctor eh, lo recuerdo perfectamente, eh. esto es un recuerdo de hace más de 50, 50 años, o más de 50, sí. Y el pibe era hijo de un, no de un pescador como en la novela, sino de un repartidor, era un, un camionero que repartía Seven Up. Me acuerdo porque él eh, tenía el camión el, el, estacionado en el jardín, digamos. ¿no? Eh, y yo me había hecho con pinche este pibe, y en una posterior versión, este Víctor, como pasa con la, la gran película, eh, de, de, con, eh, puta, ¿cómo se llama esta? Víctor Victoria, ¿eh? un, un periculón eh, de Black Edwards, si no me equivoco, sí. Eh, después busquen, busco, voy a corroborar el dato, pero eh, Víctor pasó a convertirse en Victoria, ¿ves? Es una cosa totalmente autobiográfica. Eh, lo que no es autobiográfico, al margen del chalet, donde está pasando todo, es lo que tiene que ver con el barrio de pescadores. En Mar del Plata no hay un barrio así, que yo sepa. Y si lo hay, la no, es, está completamente eh, fuera de la realidad. Todo eso es una, un invento. Un invento. Eh, yo agarré y dije, bueno, un barrio en el puerto con las casas cada vez más pobres, ¿ves? Eso eh, lo saqué el procedimiento de Leopoldo Marechal. A ver si lo podemos encontrar. Fíjense. Ahora sí. Ahora sí. Fíjense esto, miren. Eh, en principio nosotros eh, estamos hablando justamente de un momento de, de hablar con, de la puntuación, en el libro creo que es la segunda guía, si es segunda guía es a, a corregir. Y acá hay un fragmento de la gran novela de Marellal, porque Marellal no solamente tiene como gran novela eh, Adán Buenos Aires, sino que también tiene Megafón o La guerra, y la otra gran novela de él es que escribió tres, la otra gran novela es El banquete de Severo Arcángelo. Eso, ahí está, Mariano Rodríguez de dice El banquete. El banquete de Severo Arcángelo es el nombre completo y la mejor es Adán Buenos Dice, Megafón y yo remontamos la calle trazada y bautizada no hace mucho en la llanura que era Los yales van cediendo lugar a las casitas de ladrillo, luego los ranchos de terrón y por fin a las madrigueras de latas y cajones dicho de paso, fíjense qué formidable lo que hace acá Marellal cuando dice, los ya le han cedido lugar a las casitas de ladrillo, luego a los ranchos de cartón y por fin a las madrigueras de latas y cartones, no es lo mismo decir a los ranchos de terrón y después a, a las chabolas ¿eh? a, las, a las taperas de latas y, y, y cajones estaba hablando de madrigueras con lo cual está dándole acá un, un rango de animalización a la casa, a, la, a las personas. Porque si ustedes se fijan, en una madriguera, en sentido figurado puede ser que, gente, que viva gente ahí. Pero en su sentido más lato, buscando acá en el trae, buscamos madriguera. Y nos encontramos con... Acá está. Cueva, cueva en, el, en que habitan en ciertos, que habita, ciertos animales. Ciertos que animales que y acá, recién es, en una segunda, dice el lugar retirado y escondido, donde se oculta la gente de mal vivir. ¿Ve? O sea que la palabra es perfecta, que el contramarellar acá es redonda. Dicho de paso. Y acá... Yo me basé en ese, en ese fragmento, lo tienen presente, ¿no? las, los chalets van cediendo lugar a las casitas de ladrillo, luego, ves como dice el megafón, y yo remontamos la calle trazada, ahí de paso tenemos la, la oportunidad de ver de, eh, un, una alternativa para el verbo fuimos, el verbo caminar, o el verbo avanzar. ¿Mm? Esto es como si dijeras, remontamos la calle trazada, Marellano se está diciendo, fuimos calle arriba, ¿ves? Ese remontar. Megafón y yo remontamos la calle Trazada y bautizada no hace mucho en la llanura Querandí. Los chalets van cediendo lugar a las casitas de ladrillo, luego a los ranchos de terrón y por fin a las madrigueras de latas y cajones. Bueno, exactamente eso es lo que yo digo cuando uno aprende de los grandes, ese fragmento es absolutamente consciente absolutamente consciente tomado de como apoyo en esa eh, a ver la lupita que me decía acá está eh, en esa en ese momento de megafón o la guerra ¿Mm? acá está a medida que caminaba ves dice al rato de caminar entré en la última calle Toda la gente del barrio vive en casas muy parecidas y se dedica a lo mismo. Todo esto es invento. Las tres cuadras tienen un olor que me hace pensar en aventuras del mar, en cacerías de tiburones y calamares gigantes. Pero ahora no veo un alma, apenas una vieja en short lavando la vereda. Bueno, de hecho, otra cosa interesante es el tema de las ima la imagen olfativa, la, ima la imagen visual. Piense que para los chicos ya con 30 años ya sos una vieja, no eh, a medida que caminaba las casas eran más y más pobres fui dejando atrás jardines bien cuidados que se iban transformando en pedazos de pasto seco en tierra muerta con apenas dos o tres plantas esqueléticas encorvadas como si les diera vergüenza recibir al sol así tan desnudas y pobrecitas ¿Ven? y ahí el pibe piensa en allá, allá en contraste con los rosales entonces esto que, que tenemos acá es el producto, eh, ahora me gustaría que, que, si quieren comentar algo, eh, pongan lo, los micrófonos. Eh, lo, lo, que, lo que les quiero decir acá, que esto es el producto, no de, de un sentido de afano, ¿me explico? Porque acá no hay una sola palabra que esté eh, idéntica a Marechal. ¿Me siguen todos? Sí, sí, sí. sí, sí. Perfecto. Perfecto. Entonces, ¿qué pasa? Lo que acá yo propongo siempre en el taller es este tipo de lectura, una lectura asimilativa. Hay cosas que uno no puede olvidar nunca, después de leer determinada descripción. A mí lo que me encantó fue el sentido, pensando en marellar, digo, ¿no? me encantó el sentido de progresión que tiene esto. ¿eh? Y este... Y de esa manera, digamos, cuando uno le gusta mucho algo, a, a, a mí nunca se me va de la cabeza, pero hay gente que necesita escribirlo y escribirlo en fichas, y eso es lo que yo recomiendo. Eh, para taller de corrección yo no había escrito una sola ficha para poner las citas y todo. Y por ahí me confundí en un momento, lo cité a, a Ortega y a Z, en, en uno de mis libros, creo que en el Taller de Corte y Corrección, y en realidad la cita correspondía a Joseph Piper, con lo cual se, me equivoqué de filósofo, dos filósofos bastante afines, pero me equivoqué uno con otro. Eh, por eso, digamos, la recomendación de hacer fichas, pero bueno, yo honestamente no la, no la necesito por, por una cuestión de como digo siempre el pelímetro, cuando se me ponen los pelos de punta, yo sé que algo es bueno. ¿ves? Entonces me acordé de ese fragmento y me apoyé en él para crear esta descripción. A medida que caminaba, las casas eran más y más pobres. ¿Notan el, el parecido? Sí. Perfecto. Sí. Claro, claro. Ahí está. Es, es evidente, es obvio. Eh, por supuesto que el lector no va a estar con lupa buscando citas, por Pipe, pero igual no hubiera habido ningún problema, porque esto no es una cita. Esto no es una cita. Cuando ustedes ven, por ejemplo, la, la escena de Babilonia, eh, a ver, a ver, a ver, la escena de Babilonia. <risa> En una película que ya tiene más de 100 años, y in Intolerance. Acá está. Miren esto. Mientras se fijan en esto, piensen en determinada escena de la película El secreto de sus ojos, ¿ok? Yo apenas puedo contener las lágrimas frente a esta gloria. No sé qué les ha pasado a ustedes, pero... Sí. Sí, impresionante, justa, impresionante. ¿Qué, qué lo recontra parió por favor? Y ustedes dicen, y si vas a Campanelli y le decís, che, Flaco, vos pensaste en la escena de la cancha de Racing, pensaste en esto... ¿Se acuerdan de, de lo que hablo, no? Del partido. Sí, totalmente, lo pensé sí. en el primer momento bárbaro, genial, feliz ese, cumpleaños ese, ese doble. Ah. Campanella pensó pensión, publicidad de cerveza. Eh, eh, pero indudablemente, <risa> <pero, risa> el, el ojo de un director de cine eh, eh, entrenado en la, en, en la visión provechosa, provechosa, como yo llamo lectura asimilativa, no puede dejar de pensar en esto. Por ahí a mí me dicen, mira, no fui consciente, pero posiblemente en algún recoveco de, de, de mi cerebro estaba archivada esa escena, porque cuando estábamos con Nomi en el, en el cine, yo le decía, va a meter la cámara en el medio de la hinchada, va a meter, yo estaba así, era un orgasmo directamente, ¿ves? Pero inmediatamente lo asocié, como les pasó a ustedes, o por lo menos a Lucas, que lo verbalizó recién, eh, cuando ves la, tenés en la cabeza la escena de intolerancia pensás, acá, acá está el procedimiento ¿ves? entonces yo a decir pero Marce no tiene nada que ver argumentalmente eh, digamos un, una, una fiesta en Babilonia con una, un partido de fútbol ¿eh? bueno, no sé hasta qué punto esencialmente pueden tener mucho que ver ¿no? pero digo que desde el punto de vista de la estructura es lo mismo es lo mismo Acá dio la casualidad de que eran eh, casas, lo mismo que pasa en Marechal. Pero ojo, yo puedo estar recorriendo eh, un zoológico, eh, por ejemplo una leonera, y cada jaula que voy eh, recorriendo, los pobres animales que están, están cada vez más hechos pelota. ¿Ven? Pregunto, ¿lo ven? Sí, claro. Sí, sí, sí, sí. Eso es un mecanismo de gracias, es un mecanismo de asociación, asociación, que procede de la lectura, para responder a la pregunta de Ernesto, a la lectura asimilativa que yo propongo en el taller, una lectura que si uno no tiene mucha memoria, yo debo reconocer que soy un archivo, pero el que no tiene eh, mucha memoria utilice fichas. Me llamó la atención esto, leí Misery, me, me llamó la atención cómo comienza ese balbuceo de un tipo que está inconsciente, está, está saliendo de la inconsciencia, ¿se acuerdan del comienzo de, de Misery? Sí. Bueno, eso un poco responde a la, a la pregunta, eh, supongo desde luego, ¿no? pero lo que se trata de una una lectura con un lápiz en la mano, como dice Sorrentino que él lee siempre. ¿no? Al Sorrentino le encanta leer con un lápiz en la mano. ¿eh? Él tiene sus libros subrayados, marcados, porque de esa manera se van fijando procedimientos de otros, no para copiarlos, no para robarlos. Yo les aseguro que yo no, no le he robado nada a nadie, ¿eh? pero simplemente sí para adoptar un procedimiento, un procedimiento. ¿Ve? Por ejemplo, eh, si ustedes dicen, bueno, la escena de la dirigencia, el que la haya visto hace poco, creo que fue Ernesto incluso, el que la vio hace poco, eh, sí, sí. La, la escena de la dirigencia, eh, ¿en qué se parece a otra de otro Ford, pero esta vez de Ford Coppola, la escena del ataque a la aldea en Apocalipsis Now. ¿Ves? Hay una, hay una relación, hay una relación, no solamente porque se trata de una, de una persecución, bueno, en un caso es una persecución, que es la, la persecución de los indios a la dirigencia, pero hay una, una línea, una parábola que se traza desde el año 32, 33, si no me, mal no recuerdo, al año 79. ¿Ves? Claro, ¿ves ahí Fabián Sancho? Si no es filo de ley, dice la dirigencia es fundante. Entonces, cuando Coppola filma, y no sé, Fabián, si no, por ahí el dato vos lo tenés, pero eh, yo creo haber oído que tuvo esa escena en la cabeza el, el, el pibe este, Coppola cuando filma el ataque a la aldea. ¿Ves? Ah, eh, y aparte, bueno, eh, otra cuestión. ¡Ah, no, bien, bien! No me falló la memoria. Ahí está. Sí, ahí está. Entonces, nadie le va a decir a Coppola vos le afanaste. No. Venían los sextas. ¡Ah, mira, vos! No vi los sexta, porque no, no pude soportar Redux. Pero, pero bueno, ahí lo tenía de algún otro lado. Ahí tienen, muchachos. Ahí tienen la clave de lo que significa para un escritor, que es un loco de mierda el escritor, qué significa leer. Leer con una lectura, por un lado gozosa, eh, digamos fresca, virginal, enterarme de lo que pasa, pero después una lectura ya más inteligente y pueden hacerla al mismo tiempo también con un lápiz mental o con un lápiz de grafito. Tenerlo en la mano precisamente para no perderse de vista este tipo de cosas. Respecto a la descripción del, de la parte de más abajo, lo de los carteles, voy a buscar carteles, ahí está, eh, ahí está. Hola Marce, saludo a todos, que al final llegué. Hola, ¿cómo te va, viejo? Igual ya eh, está grabado. ¿eh? Sí, eh, tengo, eh, estaba interviniendo porque tengo un, un aporte que hacer, hablabas de, de sí, la que, descripción. espera sí. Gaby, que termino con esto, pero un un Sí. Bueno, acá también hay descripciones muy veladas del tema de la, del camino hacia el Faro, ¿ves? La aparición del Castillo del Terror. Castillo del Terror, jamás había oído hablar de él antes de que Victoria me contara en la lagunita. Apenas podíamos verlo, todavía estábamos lejos. Los relámpagos que ahora cruzaban el cielo les formaban alrededor como un marco. Solamente un dragón le falta, pensé. Un dragón, este, el, empieza la simbología... Del dragón, que llegan a la conclusión el dragón es Palmira, repetí convencido del todo. Después dice: Ya en el bate, y pasamos al lado de unas casas todas abandonadas. Tal como me ha dicho Vicky, nadie quería vivir cerca del Castillo del Terror. Los únicos que querían vivir cerca del Castillo del Terror eran Palmira y su banda de psicópatas dementes. Según los Pinoaga, los Darkis bueno, y ahí vienen los chalet que dejábamos atrás, ¿ves? después las jorobas que eran los coches. Sigue sí, un poco más adelante. Eh, avanzar página Aparece el ciruja. Bueno, así, la, así es la cuestión con mi novela. Eh, procuré siempre darle al lector un piso. Como dice Stephen King, eh, crear una realidad sensorial para el lector. De manera tal que uno pueda apoyarse con toda firmeza y avanzar junto con los personajes. Pero bueno, hay veces que, que uno no la pega del todo. Y después, como ya les digo, es un, también hay una cuestión de gusto. Pero eh, las descripciones, sí, están o no están. Claro que están, indudablemente. El tema de los carteles. Acá está. Esto me acuerdo que lo había revisado, pero sabes cómo? No? Para que eh, dar toda una imagen del, del lugar con una, un pequeño párrafo, la intención era justamente eh, dar toda, toda una imagen sensorial de dónde estás parado. ¿eh? Los chalés que estábamos atrás tenían, tenían destrozados los vidrios de ventanales y a las puertas de los portones los habían cargado con candados y cadenas. Igual que los carteles de en venta, los candados y las cadenas estaban más oxidados que un barco hundido. Bueno, esto otra, otro toque es... Este, le había puesto Titanic, si no me equivoco, eh, pero me pareció que ya eran demasiada cita, una cosa, algo así pasó por mi cabeza, y le mandé lo, los candados y las cadenas, estaban más oxidados, en lugar de decir, estaban muy oxidados, le mandé el hipérbole, más oxidados que un barco hundido, ¿ve? directamente. Bueno, espero que haya respondido a la pregunta, y si alguno tiene, como Gabriel, alguna... Arista, alguna cuestión para plantear? Adelante lo escucho. ¿Qué, qué opinan? Bien, voy, voy yo entonces. Eh, habías hablado de la comparación entre una, fie, una fiesta en, en Babilonia y, y la cancha de Racing. Bueno, les voy a traer a colación una palabra que en su momento puse la definición en el T6C y que puede aplicarse a la arena romana como comúnmente se aplica o a cualquier o a cualquier cancha de fútbol o o, esto, o, o, o edificio similar que es la palabra coso que sí, sí. coso tiene una definición sí. eh, la región del coliseo que comprende la arena se le llama coso y así también, así también lo sería la región de la cancha de fútbol que comprende el césped del estadio, es decir, el estadio en sí. El coso. Acá está, sí. plaza, sitio o lugar cerrado donde se corre el y se dan otras fiestas públicas. Perfecto. Como quien dice, todo el coso. Ahí está. La, la, el escenario y todo el coso. Perfecto. Bueno, gracias por el aporte. Es una palabra sumamente culta que, eh, digamos... Si vos pones en una novela, eh, bueno, vamos al coso a presenciar una corrida de toros y hasta, yo te diría que no te van a entender mucho, pero bueno, porque se aplica, mayormente se aplica a otra, a otra cosa. De hecho, yo la palabra cosa aparece tanto que, a ver, cosa, que cuando la escribo a, me aparecen las X. Porque aparece mucho, no así cosó en su acepción. Bueno, eh, bueno, tienen a lo los escucho a ustedes. Tienen algún comentario, pusieron los micrófonos, adelante. Adelante con todo el coso. Hola. Soy Lucas. Sí, Lucas, decime. No, bueno, lo que yo como hice como un resumen mental de lo que ibas diciendo, eh, la pregunta de Ernesto que era. <coughs> si sí, a vos se te había ocurrido, si sí, habías vivido, y veo que es, eh, contaste que fue como un combo, nos contaste esa anécdota personal de ese amigo que tuviste llamado Víctor, que había, había una parte de la de verdad y de realidad y de tu historia personal, una parte como totalmente imaginada como el barrio de los pescadores, y después eh, que todo eso también de algún modo se transforma en literatura al, al vos este, usar un procedimiento de la literatura, digamos, ¿no? por ejemplo esa gradación de la... Eh, de la descripción, en la descripción. Exactamente. ¿No? Es que... Eso es justamente lo que quería que quede claro. Y cuando un narrador siempre va a poner su propia vida. A veces la pone... espera que Eliana se me quedó en el... Espera que la, la estoy llamando Eli. Ahí está, Eli se había cortado. Acá, acá estás de vuelta con nosotros. Eh... No, lo que decía Eliana que en la vida Lucas acaba de hacer un resumen de todo lo dicho y señalaba, digamos, cómo había elementos eh, biográficos y otros elementos eh, totalmente inventados y justamente eso es el, el, la vida de un escritor está constantemente puesta ahí eh, qué sé yo, supongamos que a Abraham Stoker el padre, lo encerraba. No digo que así haya sido, invento. Bueno, indudablemente que la escena del, del encierro que sufre Jonathan Harker en la casa de, de Drácula, eh, eh, indudablemente que puede haber provenido psicológicamente de ahí. En este caso, Ernesto sabe mucho más que nosotros respecto de la asociación y de los recuerdos, y cómo pueden llegar a metamorfosearse en literatura. Eh, Cortázar decía que, digamos, que los, los chicos empiezan a dibujar hermosamente y después vienen los maestros y le dicen, bueno, ahora dibujé el ranchito con el, con el arbolito al lado. Y los chicos por ahí no tienen ganas de, de hacer lo mismo que hacen los demás, ¿ves?, eh, y dice Cortázar que con la literatura pasa lo mismo. Hay un cuento de Horacio Quiroga que se titula Juan Darién. Eh, Juan Darién es un tigrecito que está con los chicos, van a, va al colegio con, lo, con los humanitos, con los chicos. Entonces, este, en un momento dado, el maestro le dice eh, a los chicos: Bueno, a ver quién es capaz de describirme la selva, cómo es la selva, cómo es el mar. ¿No? Y, el, y decía el, el comentario que hacía el narrador, era que todos los chicos pasaban y decían lo mismo, ¿eh? decían lo mismo, Dices, se, se parecían a los grandes, que cuando cuentan algo, cuando cuentan algo, no cuentan lo que ellos mismos han vivido y, y visto y oído, sino que cuentan lo que han visto, vivido y oído otros. <ríe> Así que bueno, si la respuesta es... Claro, dice Fabián, quedan todos iguales. Si la respuesta es, eh, che, me parece muy piola eh, intervenir en la... Como hace Fabián, por por, por el... ¿Cómo se dice? Por el... Punto, ¿Cómo se llama esto? El, el, el, el, el chat. El chat, el chat de escrito, Porque así me queda el nombre y además, ¿quién habló? Y no se pisan las voces. Interesante. Pero bueno... ¿Cómo hacen a mí no me queda otra, no tengo micrófono. Claro, sí, pero digo que es muy muy piola porque le permite participar más que ninguno. Eh, ¿Qué decías? No, eh, de ¿Dónde encuentran eso? Que Yo quise escribir, no lo encontré por ninguna. Hace una cosa, por favor. Escribila como hizo Fabián, porque si sí, se entrecorta mucho el, el mensaje. Es que no, no, sé, cómo, no sé cómo se hace. <risa> es muy fácil. Vas abajo y tenés inferior a la derecha, mira cómo Fabián interviene inmediatamente, hay una inferior a la derecha que hay como una especie de eh, un comando que parece un cuadrito de historieta, ¿Ves? si vos tocás ese, abrís el chat, y ahí podés escribir tranquilo y se ve lo vemos todo. So, eh, bueno, Luke, soy Lucas, digo algo... De, Sí, Lucas. Lo mismo, lo mismo eh, si estás desde el celu, es superior a la izquierda y está el mismo eh, simbolito, digamos, y ahí podés escribir. Ah, mirá qué interesante, buenísimo. Bueno, ve, fíjate Ernesto a ver si lo puedes hacer. A ver qué onda. Ya lo encontré, fenómeno. Poné la pregunta ahí. Bien ahí, dice Fabián Sancho. Esta es maravillosa la tecnología, ¿qué lo parió? Ahí está escribiendo Ernesto. Pero bueno, la, la vividez se consigue poniendo, digamos, elementos de la propia vida, desde luego. Pero si no tenés una, una noción del oficio, por más que hayas vivido cosas apasionantes, nunca vas a hacer, digamos, no, no vas a llegar al otro justamente porque te falta estilo. Al respecto... Al respecto. ¿no? Entonces, Ernesto, Ernesto... pregunta. Tengo, un, tengo una copla ahí, tengo una, un eco. A ver, eh, les decía, Mario Vargas Llosa cuenta una vez que mmm, había estado en... Eh, de casualidad pasó por un café con ser y había un señor... En, el, en esa pequeña tarima de escenario, que narraba sus viajes por el mundo. eso era Lo, lo único que hacía este tipo era contar sus viajes. ¿okay? Y, y Vargas Llosa dice que era apasionante. Cómo él, el hombre, sus memorias las contaba con una fascinación, ¿eh? con, un, con un estado de contemplación en el que quedaba asumido el, el oyente, el, el, el público. Bueno pasa la, la anécdota, eh, años después resulta que en un aeropuerto, en la librería de un aeropuerto, Mario Vargallosa encuentra un libro eh, escrito justamente por este hombre, el hombre de la, del Café Concert, y, este, y lo compró, Chocho, Chocho de la vida, dice bueno, voy a revivir, voy a revivir los, eh, lo mismo que viví en aquella fascinante noche de Café con Sal. Pero bueno, ahora saben ustedes cómo termina la, la historia. Gran decepción. Dice que cuando abre el libro y empieza a leer, era, era tan soso, claro, era una porquería como dice estoy. Era soso, no tenía la gracia que tenía este hombre, con su voz, con sus, sus ademanes, sus gestos, sus silencios incluso que son tan elocuentes, dicho de paso y, este, y bueno, resulta que al pasar todo ese material por escrito y no funcionó. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un código completamente diferente y ese código, para ir redondeando la respuesta solo se consigue, muchachos solo se consigue leyendo leyendo mucho y sobre todo leyendo bien. Esta es la la enseñanza que les puedo dejar esta, este mediodía. Claro, ahí está Ernesto, dice, sabí notizar con la voz y no con la escritura. De eso se trata, de eso se trata. Por eso, digamos, yo tuve la, la gracia del cielo de que un montón de, de gente, algunos de los cuales están acá, me dijo que no pudieron largar Victoria entre las sombras, que por culpa mía fueron a la oficina convertidos en unos zombies. Acá hay un, una pequeña parte eh, del secreto revelado. ¿eh? Vida unida a estilo. Y siempre, siempre, siempre poniendo el alma en todo lo que uno hace. Bueno, eh, ahora sí, los escucho, o los leo según elijan lo, lo que quieran. Les gustó la, la pequeña clase, va de regalo a Lucas López en su cumpleaños. Bueno, perfecto. Me, me parece que fracasé como el peor. Ah, bueno, no, ahí muy bien, genial, quedó claro. Bueno, genial, respuesta, hermoso regalo. Bueno, muchachos, nos vamos así a toda orquesta y recuerden la maravilla que hemos visto hoy de esa escena de Babilón. ¿eh? Que lo pasen muy bien. Vean la película entera que es una maravilla. Y, y piensen en esto, ya cumplió más de 100 años y parece filmada. No por nada Campanella... Eh, utiliza un procedimiento igualito. Grande Griffith, ahí está, David Ward Griffith, Intolerancia, gran, gran autor de cine que es uno de los fundadores de la gramática cinematográfica. ¿eh? En un tiempo en donde se salía de la cámara fija, miren el pedazo de traveling que se mandó este señor. ¿no? A ver, qué bárbaro, qué bárbaro. Acá está. Me gusta mucho la música con la que han, lo que han acompañado también. Fabián decía que era increíble ahí ya se me fue porque son etiquetas que van y vienen eh, ¿qué decía Fabi? Eh, pues si lo puedes escribir de vuelta ahí decía algo de increíble bueno, se nos ha eh, se nos ha pasado el tiempo pero fue prácticamente una hora de, de tallercito muchachos Claro, no había una grúa cinematográfica ahí, cómo carajo, con un, con un helicóptero, viste, cómo, cómo mierda lo, lo, lo firmó. Y aparte las camaritas eran eran como cajones, así que dado costado mucho, y sí, y sí. No sé cómo están los números, pero intolerancia, durante muchas décadas, muchas décadas, calculen que si no me equivoco es del, del 18, si no me equivoco, ¿eh? ¿Eran unos amatos inoperables las la cámaras? Claro que sí. A ver de qué época era este intolerancia. A ver. Intolerancia. 16. Acá está, 16. Ahí tenemos el dato. Intolerancia 1916. Bueno, la puta, no 104 años, muchachos. Este, ahí, ahí 1916 tal cual. Miren lo que son las imágenes. Eh, te muestra la, la fundación eh, del Ku Klux Klan. No te caigan, eh, no te ¿Qué dicen, perdón? ¿Qué dicen? Otra, otra de las historias que se cuentan es la pasión de Cristo. Son cuatro historias que se van encadenando. Ah, no, perdón, el, el, la, la fundación del Ku Klux Klan está en el nacimiento de una nación que esa, esa si no me claro, estaba en el nacimiento de una nación, que si no me equivoco es del 15 eh. Nation, a ver esa anterior, sí, claro, está acá del 15 Ahí está. o sea, miren qué tremenda superproducción es la de Griffith tremendo eh, acá está un miembro del Ku Klux Klan. Ojo, esta la, la película de Griffith es un canto de amor Al Ku Klux Klan, eh. no, no se vayan a creer eh, oh. eh, sí. Es al revés la cosa eh. Este era un caballero sureño Que tenía, la tenía Muy clara en su momento Griffith y, y murió en la miseria Más espantosa Lamentablemente Este genio Y me murió en el 48, a los 73 años. Este, y fundó, acá tiene, miren, fundó con Charlie Chaplin y Mary Pickford, y Douglas Farrell, la, fundó la United Artists, cuántas películas hemos visto, y, y ahí tiene la raíz, en aquel Hollywood dorado, irrepetible por otra parte. Bueno, nos vamos despidiendo. Les mando un abrazo muy pero muy grande a todos. Ahí veo que están con los micrófonos apagaditos. Saludos, Marcelo. Gracias por esto muy gracias, lindo. Gracias, Marcelo. Gracias a ustedes, muchachos. Esto va a ser un lindo programa sobre la descripción. Un saludo, gran abrazo, Marcelo. Saludo a todos. Gracias, Gabriel. Gracias por el aporte. Un gran abrazo.